El sueño se repite cada vez Volar y volar sin rumbo fijo Buscando ese mundo raro que no existe Si existe lo encontraré Eso está claro No sé si existirá o lo encontraré pero busco un lugar donde cicatrice el alma He volado tan lejos como he podido Pero sigo llevando mi corazón herido Nunca he buscado un rumbo fijo Siempre volé siguiendo mi destino, a veces conseguí matar la tristeza y dejé que la vida me guiara el camino. El sueño se repite cada vez, volar y volar sin rumbo fijo, Buscando ese mundo raro que no existe. Si existe lo encontraré. Eso está claro. Un mundo donde no existan tristezas. Donde tampoco se conozcan las traiciones. Donde mi corazón... Si existe lo encontraré. Eso está claro. El sueño se repite cada vez. O la sin combustible. Solo sé un dolor que no existe. Si existe lo encontré, es chaparón. ¿Puedes Si algo lo encontré? Pero es un lugar donde si la el alma. En un lugar tan lejos, o en un lugar. Pero sigo no llevando mi corazón, querido. Nunca